Chau amichis de Físimas. Pero el giorno de hoy vamos a hacer un alenamiento pelet gambe. Vamos a hacer dos ejercicios pelet gambe, dos ejercicios pelet domingo. Si eh, metemos a posto nuestro cuerpo por sesiones, por parte, la próxima vuelta vamos a hacer un poquito de espalle con un poquito de, de trichipiti. Y sì? alternamos puestos ejercicios para meternos en forma, no dimentiquemos que pues, para. Que tú veas grandes resultados en estos ejercicios, tú debes ser constante, al menos de 2 a 3 vueltas a semana, comer eh, bien, dormir bien y siempre con buena actitud para mejorar. Vamos a iniciar con un poquito de, de, de ballet Movemos el bacino, el bacino, el bacino, el bacino. Giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta me piego due volte. Uno. De última, última, última, última, ok. 3:3:3 tres, tres, tres. doy un poquito de cacho. Me muevo, no, me no, no. Le envío una información a nuestro cuerpo que andiamo a hacer actividad física. Por el giorno de hoy, vamos a iniciar con un riscaldamiento. Vamos a hacer 30 jumping ya. Vamos a hacer 10 squash Y vamos a hacer con este movimiento como si fuésemos un pugile. La, yo le llamo la pera, la pera. Te mantienes en ritmo girando la mano y siempre su, su, su, su de la testa esto vamos a, vamos a hacer, vamos a hacer 30 jumping ya, 10 squats ya y vamos a hacer 20, echamos la pera, la pera, la pera, la pera para rescaldar nuestro cuerpo y dopo iniciamos con nuestros ejercicios dos ejercicios de gamba, dos ejercicios para el abdomen si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a este canal vamos a hacer este entrenamiento del inicio, fines a la fin y vas a ver grande resultados ok vamos a iniciar con 30 jumping ya, prepárate 3, 2, 1 vía 1, 2, 3 4, 5 6, 7 Amortigo la caduta 9, 10 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9, último 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, solo cuando un campeto de, de basket se siente un poquito de rumores fuera porque son las escuelas que giran en torno. Ok, vamos a hacer el squash jam, el squash young, right? vamos a abrir a la misma misura de la espalda a la misma misura de la espalda. Vamos a hacer, vamos a ascender, vamos, 10 volteos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 en 1 en Ok, ok. Para hacer estos ejercicios hayamos bisogno de, de un peso. Que puede ser un manubrio, eh, un catebel o dos botellas de agua de un litro y medio de 2 litros. Cualquier si peso que esté en casa te va bien. Ok, vamos a hacer la pera. 3, en marcha. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Uh. Ok, ok, ok. Iniziamo. Me idrato. Idrato, idrato. Gamba, gamba tonica, gamba tonica. Voy a iniciar, voy a iniciar con un ejercicio de, de gamba, uno de abdomen, uno de gamba y otro de abdomen. Son dos de gamba y dos de abdomen. Uno y uno. Hacemos una pausa que será de 35 a 40 segundos dependiendo de dependiendo tus condiciones físicas. Okay. Prendo, prendo, prendo el peso, prendo el peso. ¿Qué vamos a fare? ¿Qué vamos a hacer? Parto. Dirito, dirito, dirito, dirito, dirito. Abro, abro grande, abro grande, abro grande. Estiendo la mano. Ta, ta. Arribo, encrocho, encrocho, encrocho. Y escendo, Uno. Nuevamente, nuevamente. Abro grande. Ta. Gamba dirita. ta Torno. extiendo Vamos a fare uno. Uno. Vamos a meterle uno, uno, uno de.. Uno de.. Vale, vale, vale, va. Vamos al el tercio. Uno. Dietro, dietro. Piego, piego, piego. Due. Due, due, due. Abro, abro, abro. Cuatro. Ta, ta, ta, ta. E qua, qua. Cuatro. Ah. Abro, abro, abro. Ah. Cinque, cinco, cinco, cinco, cinco, cinco, cinco. Ah. Ta, ta, ta, ta. Vamos con. Seis, seis, seis, seis, seis, seis. Encrocho, encroche, encrocho, encrocho y va. Y echando. Sete. Sete, sete. Abro grande. Ta. Ta. Arribo. Nove. Nove. Nove, nove, nove. Ta. Encrocio, encrocio. Ta. Vamos a hacer el último, el último. Abro grande. Ta. Torno. Encrocio indietro. Ta. Perfecto hayamos hecho ya con uno tú cuando seis soto, si tú voy a elaborar en que el espalda puedes hacer esto Tra. el primero lo facho sin movimiento de, de espalda la segunda serie la facho con movimiento de espalda ok cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio abro el brazo grande uno dirito abro abro pa. Torno, encrocho, crocho uno, ta, ta, ta, ta, ta, due. Due, due, due, due. ta, due, ah, dos ah, ah, ah. tres, se sente, ¿no? ta, Se ta. Lentamente, lentamente. Cuatro. Cuatro, cuatro. ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, 5 5 5 5 5 5 Pa! Fey. Fey, abro lo más grande que me que. Pa! Sete. Ah. Ok Ya uh. hemos Nuestro primo ejercicio Nuestro primo ejercicio Pelegambe Pe El batito cardíaco Sale, sale, sale, sale Una picola pausa Prendo un gocho de oxígeno Adesso ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer un ejercicio Ver el abdomen, vamos a utilizar un peso, un chavo più ligero, si tú no hay, si tú no hay el peso prende una botella de agua, que vamos a fare, vamos a hacer plan, vamos a encrochar el peso, un peso sopra del brazo, dopo, sopra el brazo, cambio, por 30 segundos, 30 segundos, está, está, 30 segundos, va bene, prepárate, prepárate, Voy a hacerlo voy a frontales, frontales, frontales, frontales, contigo guardando, frontales, frontales, frontales de qua, ok, ok, abro largo, largo dietro, largo dietro, largo dietro, 3, 2, 1, via, 4 questo. esto, eh, lentamente, lentamente, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, por 30 segundos, atención no falte male con dita. no falte male, ta, ta, posta el exposta el peso ta, ta, ta, ta, ta, ta ta, ta, ta, ta ta lo es, sí éco lo Eh. nuestro ejercicio de abdomen aunque elaboramos un poquito de brasa al al expostar el peso ok ta, ta, ta, ta, ta, ta ta, ta, ta, ta, ta du ta, ta, ta, ta, ta ta, ta, ta, ta último ta, ta, ta, ta. ok perfecto <ríe> nuestro primo ejercicio nuestro primo ejercicio de Tommy. Y riposa vamos a meter cual tapitino para que no nos facha mal el ginocchio el nuestro segundo ejercicio de de, de, de, de gambe que vamos a hacer vamos a hacer el squat el prisionero vale en posición, en ginocchio. Tú metes un, un tapetino, metes el achugamano, cual cosa para no farte mal el ginocchio. O el peso en la mano, de esta forma. Abro grande, abro grande. Uno, dos, echando y salgo con el peso. ¿Está? Consiguen que elaboramos un poquito el bracha. Va bien. esto vamos a hacerlo 10 eh, volte. O ni volta que, que salgo, voy cambiando el pie. Okay perfecto perfecto. vía, vía, vía, vía, vía, vía, vía ok, abro largo, adentro, ok, se va, se va uno, nueve, me siento, ta uno, uno, tres, echando, ta, ta ok, nuestro segundo, segundo, Ahora grande uno, ta, echando, ta nueve, due, nueve, nueve, echando, ta cambio, cambio, cambio ta, ta 3 eso es, piano ta, ta, cambio, cambio ta, ta 4 ok, creciendo, creciendo ta, ta siempre voy cambiando ta, ta 5, ok ta, ta ta, ta, ta diciendo 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 2, ok 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Ta. Último, último, último, último, último, centro Ta, ta. Ok, ok. Ta, ta. Salgo. Ta, ta. Posiciones iniciales. Ta, ta. Ok. Perfecto. Nuestro segundo ejercicio. Perlegante, perlegante, perlegante. ¿Cuál es más difícil? ¿El primo? O, o... o el segundo. ¿Segundo me Segundo, el segundo, el segundo te va a salir el batido cardíaco. Ok, vamos a nuestro, hacer eh, nuestro segundo ejercicio el abdomen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer este ejercicio, se llama el ponte, el ponte. Voy a abrir grande, cosí. Con fuerza, así cuando va a Cristiano Ronaldo, el y que se firma así, ta, aunque tú te fai así con fuerza, vamos a caminar y con le mani, con le mani, vamos a arribar lo più, lo più lungo, tipo superman. Ok, te faccio vedere, te faccio vedere, abro grande, abro grande, vamos a hacer el puesto 6 volte. 6, 6, 6, 6, ta, ta, ta, ta, ta, ando, ando, ando, ta, ta, ta, ta, ta uno ya al segundo, segundo, ta, ta, ta, ta, ta, y e lo più que riesca, ta, ta, ta, ta, ta. Ah, tipo superman ta, ta, ta, ok, dos, dos, dos, dos ta, al Terzo, terzo, terzo ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Okay. Cuarto, cuarto, cuarto, cuarto, cuarto. cuarto ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ok. Ta, ta, Uf. Uf. quinto quinto quinto quinto, quinto. último ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Ah, ah. Prendo el banconote de 500 Lo prendo, lo prendo, lo prendo Perfecto. Ah, ah, ok, da, ah, da, ah, da ah, ah. uh. Perfecto. Me hidrato, me hidrato, me hidrato Me hidrato, me hidrato Me hidrato Me puedes dejar tu comento Pablo, los ejercicios son muy difíciles Son muy fáciles <laughs> como he dicho prima, si tu eres constante vas a ver grandes resultados grandes resultados, con una buena disciplina manja bene, dorme bene, vas a lograr, vas a reunir tutti tus objetivos a corto y a lungo plazo. plazo se me viene el español, se me viene el español ok, andiamo, andiamo a nuestra segunda, nuestra segunda serie he dicho que en nuestra segunda serie vamos a meter el ejercicio de, de, de, de, de brazo, de brazo, de espalda. ¿Ok? ¿Ok? Mira cómo ¿Ok? Abro. Dirito. 3. 2. 3. 2. 1. Via. Y suelto, suelto, suelto. Tra. Encrocio, encrocio, encrocio. Salvo. Ta, 1. 2. Incrocio, incrocio, dietro. 3 4 5 Incrocio, incrocio, incrocio lentamente. 6 Pepe. una gamba que está ya, que fue así, ok, perfecto, perfecto, nuestro primo, abro lentamente, nuestro segundo cuando torno, encrocho, el peso sube, ok, vía, vía, vía. 3, 2, 1, vía. abro, ta, encrocho, ta, 1, Tres 8 9 8, 10 10 10 10 Siamo riusciti con el ejercicio 10 continua, plano, costando el peso de, de un brazo al alto, pa' una pausa, pa' una pausa, aunque yo me estanco, me estanco, pero con estos es otros resultados se vedrás, te nessuno te regala nada, niente, tú soy una persona que lota, si tú eres una persona que lota, vas a ver el gran resultado ok vamos a hacer el plan el plan, el plan el plan el plan posiciones ok abro uno y se parte mal 30 segundos Sí, sí, continúa. Are you listening? Sí, sí, sí, sí, ta. Ta, ta, ta. Ta. Ta. sí, sí, sí, sí, vale, sí, último. Último. sí, último. sí, okay. nuestro segundo, un poquito de lato, dale, de lato, así cambiamos de angulaciones voy a guardar de fondo, de fondo, el prisioner, el prisioner, eh, eh, eh. al prisioner le estamos ayudando un poquito de, alzate con el peso, así elaboramos un poquito la... la espalda, ve el entrenamiento puesto, ve el entrenamiento, yo espero que estos ejercicios te sean eficaces, tú veas grandes resultados Ok, prendo el peso. Vado, tú puedes reposar eh? de 40 segundos, 45, dependiendo de tus condiciones físicas. Ok, 3, 2, 1, via, Ta, ta, descendo, 1, descendo, Ta, ta, cambio. Ta, ta, ta, ta. Dube, dube, dube, dube, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. 3 tres, tres, tres, tres, tres, tres, 5 tres, cuatro, cuatro, cuatro, 7, 7, 7, 7, Ta. Ta. Ta. 8. 8, 8, Ta. Ta. Abro, abro. Ta. Ta. 9. 9, 9, 9. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ok. Ta. Ta. Perfecto. Ah. Ah, aunque yo me estanco, yo me estanco, yo me estanco, pero no me enfermo más. Piano, piano, tú vaya a tu ritmo a tu rimia, a tu rimi. Tú no compites con me, tú, no, tú compites con tu stesso Ok, ok, ¿cuál continúa? ¿Cuál continúa? El plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan fallo un poquito indietro. Abro, abro grande. Como Cristiano Ronaldo. Como Cristiano Ronaldo. 3 2 1 ¡Vía! Pa, Su. Nuevamente, nuevamente. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 ok 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 в квадру uh -huh. serie, tu a casa me lo repites 4 voltios, 4 veces 4 veces, a ver grandes resultados, vas a sentir que tu, que tu gamba te va a diventar fuerte, que tu abdomen va a diventar como una tartaruga o como, una, como un chocolate, así, ta así, ta ta así, ta ta, así, ta, ta, ta <partips> Adesso, come manca uno a farlo, eh, farlo diagonale diagonale così guardate no eh, orizzontale così guardate prima lo fatto frontale adesso lo faccio diagonale ultimo esforzo, ultimo esforzo per me ultimo ultimo ultimo per me per te deve fare almeno una due in più ok perfetto Vamos a abrir, abre, abre la gamba que al peso, el peso. Ok, empezamos con su 3, 2, 1, 1 1, en troche, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, en 2 en troche, en troche. 2, 2, 2, 2, 3, abre. Encroche, encroche. Cuatro. Vamos a darle un poquito de espacio con espalda. Encroche, encroche. Está, espalda. Ok, cinco. Cinco, cinco, cinco. Tras. Seis, seis, seis, seis, seis. Siete ¡Madre de Dios! ¡60! ¡60! ¡60! ¡60! siente el esfuerzo! ¡60 se la fatiga! ¡60 se el aboro! ¡Que tus gamba elabora! ¡Divéntanos así, ¡Trémano! ¡Pero diventarán fuerte! Ah. ay, ay! ay uh. ¡El precio! ¡El precio de la belleza! ¡El precio de la salud! ¡Ok! ¡Ok! los brazos 3 2 1 1 2 Ta. Arribo en crocho. Ta 1. Grande, grande. Ta. 2 3 4 Espalda, espalda, espalda, espalda. Uno, cinco, cinco. Seis. siete. Sete. trabajo si sei con conmigo en este momento óptimo labor óptimo, óptimo, óptimo. ya la mi gamba se siente se siente un poquito dura cierto tú puedes modificar el peso métele 5 kg 10 kg todo depende la tua condición Física. Ah. Ay. Paso, paso, paso. Ok. Par continua. Plan, plan, plan. Expostando el peso. Expostando el peso. Ok. Vamos a paro 4. 3, 2, 1, vía. segundo. Posición de plan. Uh. Uh. Fuerza, fuerza, fuerza. No fuerte male con elita No fuerte male. Eh. Eh. Dos en dos en più. Último, Último Ok uh. Madre de Dios Yo no pensaba que este ejercicio fuera así de difícil Pero te voy quiero decir Lo no fácil no te porta niente. Debe debes notar, debes notar. Seis un gladiatore. Seis una persona vincente. No mola más. Ok, último, último, último. Posiciones: 3, 2, 1, vía. Abro. Ta. Echendo. Uno. Uno. Sete, sete, sete, sete, Vamos, vamos, vamos, último esfuerzo para mí, último esfuerzo, último esfuerzo. ok vamos a hacer tres ejercicios pero stretch vamos a hacer stretch Stretching, stretch stretch. nuestro primer ejercicio va tiro avanti avanti avanti Cambia, cambia, cambia Ok, perfecto Vamos a ver el tapetino Vamos a ver el tapetino El tapetino Abro, abro, abro grande, abro grande. Vamos a acciéndole Pensa a aplicarle. El... El ginocchio. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Ok, pie de uniti, pie de uniti. Piensa a pegar el ginocchio. Ok, uno en dietro, uno en dietro. un escarpa dietro. Vado avanti con las dos manos. Ok, cambio, cambio, cambio, cambio. Ok, perfecto. Vamos a encrochar un pie. Ahí. Mano con cómito contrario fue con una espinta. Cambio. rayo en el tapetino es rayo es rayo soto soto adesso adesso qué cosa faccio con la mano prendo la testa testo testo pie, eh, piedi faccio questo fino donde riesca vi si tu arriva qua fermate qua piedi diritto diritto si riesce Ok, perfecto perfecto perfecto voy a cambiare, cambiar cambio cambio cambio Tira.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 Adesso, guarda, vado atrás, y dietro cacho dietro, dietro. puesto. Ta, ta, Tiro su y riesgo. Ok, perfecto, perfecto. adesso, adesso, posiciones, posiciones, guarda. Disculpe, uh, no, vamos a verlo en pie, en pie, en mira en pie, en pie, Si no el equilibrio, me prendo sobre una sedia, sobre el muro. Talones, talones glúteo. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, pie de unici. Vuelve a scendere. Mano va a tocar la caviglia. Senza pegar el ginocchio, meto la testa, meto la testa, meto la testa. Senza pegar el ginocchio, ok, perfecto. Movimiento del bachines ah, círculo, si, sí. muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Torna indietro, torne indietro, ta, ta. Ok, ok. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Por el giorno de hoy, hayamos finito. Miles, miles, miles, miles gracias a todas las personas que guardan este canal y que son entrenado con Free Cima. Tutto este esfuerzo vendrá pagato. De cuore, Pablo.